Siempre me dicen, Calderón, tengo este solar, quiero invertir en un proyecto pequeño de apartamento con la finalidad de venderlo, con la finalidad de ganar beneficios. Pero no sé cuánto me va a costar para saber, para saber cuánto voy a ganar. Recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí en nuestro canal de YouTube y también me pueden escribir ahora a nuestro WhatsApp. Muy bien, muchas veces tenemos este terreno... ¿hmm? Que hace tiempo que pasamos por ahí Lo vemos en esquina Y es una buena oportunidad Una buena oportunidad porque tiene Tiene un buen tamaño ¿eh? Y una buena ubicación Por esa razón queremos hacer aquí Un pequeño edificio Con la finalidad de hacer negocio Pero no sabemos cuánto nos va a costar El no saber cuánto nos va a costar ¿eh? Nos lleva a nosotros A quizás no hacer el proyecto Y perder la oportunidad esto es algo sumamente delicado. La forma de poder hacer que el proyecto sea lo más rentable posible es evitando el desperdicio en los materiales. En los videos pasados hablábamos de que el factor fundamental para que el proyecto sea menos costoso, para bajar el precio del proyecto, es bajar el desperdicio de material. Es bajar los espacios, las medidas que le demos a cada espacio. Si un espacio normal como este que tenemos aquí en pantalla, debe de tener 3.10 de ancho, ok, por 2.80 y le damos, 3, en vez de darle 3.10, le asignamos 3.50, pues entonces tenemos 40 ¿m? centímetros que al final son igual a materiales, son igual a mano de obra y son igual a tiempo e intereses del banco. De construcción, por eso, esta razón de dar la medida correcta es uno de los principales elementos para que el proyecto tengamos problemas de precio. Ahora, ¿cómo mejoramos esos problemas de precio? Si nosotros podemos identificar dónde que está el problema en la distribución, dónde que tenemos pérdida de materiales, por ejemplo, en este caso, si se fijan, un ejemplo muy particular que vamos a manejar hoy, aquí tenemos algunos problemas de, de, de distribución. El principal problema es: es el tema de los pasillos. Este tipo de distribuciones, como yo decía en videos anteriores, representan eh, una cantidad de metros de construcción aproximada entre 1 a 2 metros de construcción que tenemos por debajo. ¿Mm? Por el tipo de distribución que tenemos aquí, eh, también es darse cuenta cómo es el, el tema de la circulación natural. Una persona que va a entrar a este apartamento, Normalmente va a entrar por la puerta principal, ahí tenemos un pasillo, y de esta puerta principal obligatoriamente tiene dos opciones de conexión. O se conecta con el balcón, que es una, o se conecta con la puerta principal, o se conecta con la cocina. ¿Qué pasa cuando el diseño se, se enfoca de esta manera? Ahí tenemos un problema muy grave de circulación, el cual nos obliga a tener espacios intermedios ¿m? ¿m? ¿m? que son equivalentes a pasillos por esa razón tenemos más metro cuadrado de más, equivalente a más material, entonces un espacio como este que es lo que tiene sala comedor que quizás lo que deba tener son 6 metros como mínimo por un ancho mínimo de 8 6 por 8, pues quizás por esta condición de diseño, por esta mala distribución, esos 8 por 6 se van a llevar a 7 por 10. ¿Ok? Y esos 7 por 10, entonces, es igual, como dije al principio, aquí, aquí y aquí, esos 7 por 10 es igual a más materiales, ¿m? a más mano de obra, a más tiempo de pagar intereses, ¿m? y a más caro el apartamento. Entonces, estas son de las cosas que realmente no se ven. Si se fijan, como hablábamos aquí en el video anterior, el material es un factor fundamental. Y la única forma de ganar material, la única forma de desarrollar un proyecto sin desperdicio de material es hacer un estudio, un diseño eh, con medidas, con planos, con medidas estándar. En el cual desarrollemos un producto de venta en donde evitemos la mala de los espacios para poder así sacar el mayor por ciento de beneficio del área a trabajar eso no solamente se queda aquí con el tema de los materiales sino que en ese apartamento que estamos viendo ahora que lo pensábamos eh, que por esa mala que por esos espacios de mala distribución la unidad el apartamento como tal ahora pues entonces quedó de, ciento, de 140 metros, por ejemplo, cada unidad. Pues entonces en ese solar que solamente tiene 500 metros, pues solamente cuántos apartamentos no van a caber en el primer nivel. Solamente no van a caber tres apartamentos. ¿Mm? Por esta mala distribución, por este tipo de cosas, subió la cantidad de, de metros cuadrados de construcción. Ahora, si... Si hubiéramos hecho un diseño del proyecto con otros conceptos, con un concepto abierto, ese apartamento puede tener igual una habitación, un baño con un walking, un balcón, otra habitación, otro walking, sala, comedor, cocina, la misma configuración, pero lo hubiéramos resuelto en 100 metros. De manera que tenemos ahí 40 metros a favor no solamente los 40 metros a favor, que son menos metros de construcción, si multiplicamos 40 metros por un metro de construcción que normalmente anda entre los 400, 500, 700 dólares, pues es un dinero que está pagando el dueño de menos. Y también como ahora el apartamento mide 100 metros, pues en vez de caber, en vez de entrar aquí tres unidades, ahora van a entrar cuatro unidades. ¿Qué quiere decir eso? Que el terreno, pues tenemos una, dos... Y tres, cuatro unidades de más Cuando en un caso anterior por una mala distribución de diseño solamente teníamos tres Ahora vamos a tener cuatro unidades de 40 metros Si dividimos, ok, si dividimos el costo del terreno como tal, ok Entre la cantidad de apartamentos, aquí estamos perdiendo Sin embargo aquí estamos ganando No sé si me van siguiendo La idea con el proyecto es tratar de manejar un concepto abierto, estudiar bien todas las condiciones a favor que tiene nuestro terreno de manera que podamos sacarle mayor beneficio. Y en esta etapa de los materiales, como hablábamos antes en el video anterior, en esa etapa que es la más importante de lo que detona, podamos tener menos insumos de calidad. En el video hoy estamos hablando cómo, cómo podemos resolver esa problemática ...de qué manera podemos distribuir y enlazarnos a los ejes... ...principalmente a los ejes del lugar... ...a los ejes de, de circulación, por ejemplo, que son tan importantes... ...a los ejes de circulación... ...cómo aprovechamos la circulación para saber por dónde entrar... ...cómo aprovechamos el movimiento del sol que ataca... ...cómo podemos establecer una privacidad de los vecinos... ...cómo podemos aprovechar la mayor cantidad de área... De área ...según las leyes de los linderos de esta zona... ...si vamos a construir, por ejemplo, en Santiago en Puerto Plata, ¿eh? en San Francisco de Macorís, en Santo Domingo, ¿cuáles son las leyes que están a nuestro favor para poder hacer la mayor cantidad de apartamentos pequeños? ¿eh? ¿Y cuál es realmente el tipo de apartamento que se vende en esa zona? Normalmente si estamos en frente a un proyecto de este tamaño, ¿eh? tenemos que identificar que en esa zona quizás no necesitamos apartamentos de 140 metros como este tan grande. Okay? Porque sencillamente la zona, el producto no se adapta a la zona. Quizás en vez de ese apartamento 140 metros, necesitamos apartamentos ¿m? por default de 65 metros de dos habitaciones, en donde cada apartamento pues, ande entre, de construcción entre uno, a 1 a 1.6 eh, millones, para que sí pueda venderse con mayor calidad. O sea que de un apartamento podemos entonces sacar dos. Entonces, si podemos sacar dos apartamentos por cada, eh, por cada volumen en este terreno, que solamente habíamos planificado hacer cuatro, adaptando el, el producto, o sea, la cantidad de metros que pueden comprar las personas que viven por ahí, adaptando las situación, en vez de tener cuatro, tres, cuatro apartamentos grandes, ahora vamos a tener el doble, ocho apartamentos pequeños. Que cuando dividimos entonces otra vez la, el costo del terreno, el costo, de tercero, escúcheme bien, entre los ocho apartamentos, pues tenemos mayor beneficio. Entonces, estas son las eh, situaciones o problemáticas que representa un proyecto en el cual nos da mucha ventaja a nosotros en el momento de hacer tomar la decisión de diseño. Estas problemáticas nos ayudan a poder resolver el, el proyecto de una manera más beneficiosa, porque el objetivo de todo esto es que si bajamos la cantidad, de, de materiales Si bajamos la cantidad de pérdidas Por pasillo, si bajamos la cantidad De obra por menos volumen constructivo Y adaptamos el producto Adaptamos el producto de nosotros A la zona, pues entonces A ese terreno que tenemos ¿sí? Distribuido le podemos sacar Mayor beneficio, que ese es el objetivo El principal objetivo Es sacarle mayor beneficio Lo podemos vender también más rápido Porque son los planteamientos más accesibles Y podemos tener un retorno más en un tiempo menor para hacer el siguiente proyecto. Este fue el video de hoy. Recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí en nuestro canal de YouTube. También me pueden inscribir a nuestro WhatsApp. Yo soy el arquitecto Calderón, especialista en diseño residencial.